Estás entrando a Larquemo Larquemo Larquemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo Buenas noches, buenas noches, gente, ¿cómo están? Estamos en vivo. Alguien aquí dice que me equivoqué de fecha. Hoy no es miércoles. Alexa, hoy es... ¿Qué día es? Alexa, ¿qué día es? Es miércoles, 27 de julio. Alexa, volumen 5. Sí, es eh, miércoles. Yo, yo puse miércoles, así que... Eh, ¿Por qué me dicen que me equivoqué de fecha? ¿Puse otro, otro día? Saludos. Dice, ¿por qué ya no me llega la notificación? Porque ya lo expliqué muchas veces. Where is feed. El algoritmo no me quiere. Ninguna de mis redes sociales les llegan las notificaciones. Entonces, pues lamentablemente así es. Por eso les agradezco a todos los que entran, que buscan mi canal y que están buscando la transmisión o los videos porque el, el algoritmo las plataformas no me comparten por eso los insisto los incito a que me vayan a seguir o que se suscriban al canal de la biblioteca del oculto biblioteca del oculto ahorita lo voy a poner como como en el chat para que ustedes vean cuál es biblioteca del oculto porque ese biblioteca del oculto son mis videos Pero ya no, ya no lo subo en mi casa, ya no lleva mi nombre, ya no están mis datos, para que el algoritmo no me vaya a joder ese canal, entonces eh, ahí les pongo biblioteca de Oculto, por favor suscríbanse gente, suscríbanse a ese canal, ahí es donde estoy subiendo el contenido que a mí me gusta, y que son las historias... De lo paranormal, de la ufología, de los misterios, a mí me encantan estos videos. En realidad, los videos que estoy haciendo no me dejan dinero. Oh, Ivonne Hernández, un abracito, Ivonne, gracias por estar aquí. La verdad, los videos que, que hago, que, que estoy subiendo como tres eh, o cuatro a la semana, no me dejan dinero, pero me gustan mucho. Me gusta mucho porque lo que quiero hacer y lo que siempre quise hacer fue un espacio donde la gente conociera todas esas historias increíbles que yo he leído, que conozco y, y qué mejor que, que hacer un video con, con, las con mis palabras, con la edición y demás a mi gusto. Entonces estos videos que hemos estado haciendo y que se los estamos presentando, no gano dinero de ellos pero esa es mi pasión, ese es mi gusto, la verdad. Tienen 5 o 6 mil vistas, eh, y es muy triste porque son videos de mucha calidad, de mucha información, de, con una opinión y una objetividad muy buena. Están hechos para entretener, pero también para informar y se abordan los, los temas desde el lado de la objetividad. Entonces... Creo que eso es lo mejor que puedo dejar o hasta el momento eso es lo que la vida me permite dejar y qué mejor que dejar algo bien hecho. Por eso hago los videos, porque me gustan, porque yo mismo me podría sentar a ver mis videos y disfrutarlos increíblemente. Es como poder leer un libro o ver mis revistas, que me emociona mucho hacer eso. Mis videos, así como están saliendo y como los estamos editando, son videos que... Yo me puedo pasar toda una tarde, una noche viéndolos y me van a gustar muchísimo, recordando esas historias padrísimas. Videoteca de del Oculto, les voy a poner nuevamente el link. Para que vayan y se suscriban y me sigan ahí. El algoritmo a ese canal lo va a tomar porque estamos haciendo contenido un día sí, un día no. Entonces, obviamente, poco a poco el algoritmo... Va a, a recomendar el canal porque es nuevo, porque no está mi nombre, porque no están mis datos, porque no es mi internet, porque no es mi computadora. Es completamente otra persona en otro lado quien está haciendo esto eh, y solamente son mis videos. Entonces el algoritmo ahí en algún momento nos tiene que, que tomar de la mano y, y subirnos, ¿no? Y entonces pues estaré muy contento de que muchas personas puedan ver estos videos tan, tan padres que estoy realizando y que estén en orden, que no tengan errores, que eh, es, la edición sea la que a mí me gusta, entonces ya no, hay, ya no hay manera o ya no habrá motivo por el cual volver a hacer videos o volver a hablar del tema que estén hechos a la perfección, o al menos a mi perfección, a lo que a mí me gusta. Entonces, por favor, sigan ese canal, biblioteca del Oculto, que es donde voy a dejar mi, mi legado. Si yo muero, ahí voy a dejar mi legado de, de videos para todos ustedes con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha objetividad. Gracias a Hugo López, mi hermano que nos mandó 5 dólares. Dice, no deja plata, pero está entretenido. Sí, sí, sí, no no deja plata en esos videos. Lo que me apoya es lo que ustedes me apoyan con esas donaciones. La mera verdad es eso. Ustedes me apoyan con las donaciones, con el Patreon, con las estrellitas, con las compartidas, con los likes, con todo eso, es como realmente me ayudan en las transmisiones. Así que literalmente las transmisiones y que ustedes me apoyen con los superchats es porque es que puedo seguir adelante, porque los videos no me, no me dejan dinero. Bien, vamos a empezar esta transmisión. Buenas noches, son las dos. Iniciamos tardecito porque estaba viendo una película con mi mamá y entonces... Eh, hay que aprovechar los, el tiempo que estamos con nuestros seres queridos, hay que aprovechar mucho a nuestra familia, hay que quererla. Eh, tú no sabes, ustedes no saben cuándo van a estar y cuándo ya no vayan a estar, o cuando tú estés y ya de pronto ya no estés. Es feo pensar en eso, pero eh, pienso que, que si tienes entendido que no tenemos la vida comprada y que podemos disfrutar momentos con, a la, gente, con la gente que queremos, pues entonces hagámoslo y, y seamos felices. A veces nosotros buscamos generar dinero y generar pertenencias para ser felices y la realidad es que no, nos podemos gastar la vida buscando el dinero y buscando las cosas materiales para ser felices cuando en realidad podemos ser felices todos los días. Todos los días podemos ser felices, pero eso es cosa de que ustedes lo entiendan y que y que pongan atención en, en lo que hacen diariamente. Yo soy feliz también compartiendo aquí estos gustos, esta plática con ustedes. Soy feliz eh, el que me apoyen. Soy feliz eh, teniendo a gente que me escuche. Eso es, es parte de mi felicidad. Todos los días me siento muy bien haciendo mis cosas ...leyendo, escribiendo, editando, creando contenido... Eh, ...jugando un, un ratito con mis con mis amigos en el Xbox... ...estar con mi familia, estar con mi mamá... ...y estar eh, después en la noche con todos ustedes... ...esa es mi rutina diaria y es lo que me hace... ...lo que me hace feliz y estoy muy contento, estoy contento... ...entonces espero que todos también estén contentos... ...que lo que hagan los haga felices y que esa felicidad vaya aumentando. Las cosas son como una bola de nieve. Si tú empiezas feliz el día, pues te vas empezando a hacer puras cosas que te van saliendo bien y te empiezan a ser feliz, y terminas un día redondo, completo, muy contento. Así hay que hacerlo todos los días. Porque si iniciamos enojados el día, pues entonces eh, tropiezo tras tropiezo, y como que el mal jala el mal, y... y sale un desorden. Entonces, tratemos de estar lo mejor, lo mejor equilibrados para que seamos felices, para que estemos contentos, que estemos tranquilos, que nada nos incomode, que nada nos perturbe. Gilberto Lazada nos mandó no, no, 20 pesotes, un abrazo, Ox, mándale un saludo a Canela, por favor. Un abrazo, un saludo a Canela. ¿Quién es Canela? Antes de que diga cualquier cosa, dígame quién es Canela o qué es Canela. Gilberto Lozada. Muy bien, mi hermano. Pues esta noche. Eh, hoy no tenemos invitado, el de ayer estuvo muy interesante, la pasamos muy entretenidos, la verdad. Estoy tratando de, de poder invitar a otras personas. Ustedes ya me dieron una lista de personas que quieren que invite y, y lo tengo muy ya, ya pensado, ¿no? Sí, ya tengo a la lista que ustedes siempre me han dicho, pero estoy buscando ahora gente que, que no conocen ustedes y que sabe mucho del tema, hay muchos, lástima que todos son como de la generación, una generación o dos generaciones atrás, y son personas que ya no le saben mucho la tecnología, pero han escrito libros, han hablado mucho, han dado conferencias, han hecho eventos, etcétera, hay mucha gente en México y en otros países, que se dedica a la ufología, por ejemplo, o a lo de los fantasmas, de diferentes formas, escribiendo, grabando, haciendo películas, eh, opinando y demás, hay mucha gente apasionada de los fenómenos paranormales, del tema del misterio. Me gustaría escuchar de ustedes qué, eh, qué temas les gustan. Si ustedes pueden llamarme por teléfono, les voy a dejar, gracias, mi hermano Aniel Max, un abrazote, nos mandó 20 pesos, Aniel Max, gracias, gracias, mi hermano, desde Veracruz, un abrazote. Miren, les voy a dejar el teléfono. Si alguien me quiere llamar y decirme, Oxlack, a mí me gusta este tema. Simplemente eso. Me gusta este tema por algo, o etcétera, por curiosidad, por, por una situación, por lo que sea, está la ufología, la criptozoología, los fantasmas, eh, los poderes psíquicos, las conspiraciones, los asesinos seriales, por ejemplo, los ritos satánicos y todo eso, de, de, de personas que hacen cultos, eh, historia antigua, eh, mitos, misterios, mitología. Además, también, existe también los u que son los objetos fuera de tiempo. ¿Qué más existe dentro de las pseudociencias, que le llaman pseudociencias? Están las eh, casas encantadas, por ejemplo, las leyendas, las tradiciones. Hay un montón de cosas que engloban los temas paranormales, los temas... Eh, de Misterio. Vamos a recibir esta primera llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, ¿quién, habla? Noches, ¿quién habla? Uy, no, no se animó a hablar. Este, Voy a iniciar aquí en TikTok también en la transmisión pero anímense, me pueden platicar, ahora no es de que me cuenten sus historias tampoco, es de platicar sobre un tema también, también tengo que revisar el correo, los whatsapps tengo que revisarlos, vamos a entrar a tiktok, están las creepypastas también por ejemplo, están las historias de terror, ahí está, estamos emitiendo, filtra confesión, pero por qué tiene ese texto, filtra confesión, Gracias, chuchín, mix. Les voy a decir algo. ¿Qué creen que este... Estos días he estado comprando muchos libros y revistas, estoy coleccionando la revista Duda, una revista que es de los años setentas, gracias a Chuchín Mix, que nos mandó 50 pesotes, dice, saludos, Auslat, desde Veracruz, cuando un video paranormal de esta ciudad, de Veracruz, Chuchín Mix, un video, déjame ver si, cuando he hecho un video de Veracruz, <coughs> eh, hice uno no hace mucho, eh, este año sí lo hice, y fue sobre la mulata de Córdoba, a lo mejor no lo viste, porque te digo que las, eh, no les recomienda YouTube mis videos, pero hice el video de la mulata de Córdoba, a mí me gustó mucho, espero que, que lo encuentres dentro de mi canal, pero pues obviamente también hablamos con el brujo mayor de Catemaco, por ejemplo, también esa es otra, otra parte que hicimos de Veracruz, y sé que en Veracruz hay muchas historias, e incluso también subí un video de Veracruz donde habían encontrado un agual que al final había resultado ser un perro, también ese video era de Veracruz, entonces, sí, he hecho cosas de Veracruz, ¿eh? Sí. Saludos, Oxlack. Gracias, Chuchin Mix. Pero si tienes una historia como de un críptido, sería padrísimo, ¿no? Un, un animal criptozoológico. Uno de mis libros de criptozoología habla sobre una serpiente precisamente de Veracruz. Beto Marmol nos mandó 129 pesos. Dice, saludos, mi hermano. Sigo abonando para el pasaje y te lances a ver la colección para Hunter Oxlack. A ver, Beto Marmol, ¿cuál colección? ¿Cuál de todas las colecciones, Beto Mármol? Muchas gracias por los superchats. Dime cuál colección, por favor. Si quieres llamarme por teléfono, me puedes llamar también y me dices qué, qué colección, porque si la otra vez comentaste lo mismo y yo y no sé cuál sea la colección que quieres que vaya a ver. Gracias. A, buenas noches a José, Abraham, Andrea, Margarita, evon Amaru, Enrique, Guadalupe. Gracias. Le estaba diciendo que he estado comprando revistas, libros y demás, estoy haciendo una colección de revistas, duda de los años 70 que trae muchos temas de estos que a mí me gustan, y que son 1200 eh, revistas. Tuve la oportunidad de comprar un lote de 700 revistas, entonces me faltan pocas, y las empecé a juntar, empecé a mandar mensajes a grupos de Facebook, a buscar en, en, en Amazon, en Mercado Libre, y, y he estado comprando, compré, y compré. ¿Pero qué creen? Que de pronto salió una persona ahí, que me iba a vender unas revistas duda, que estaban ya muy, muy madreadas, pero dije, ok, sí las compro. Pero también tenía libros, había un libro de criptozoología, no, había un, sí, un libro de criptozoología, uno como de brujerías que hacen los políticos, había otro de misterios, había uno de ovnis, eh, y había otros cinco que eran de una colección, que no la tengo aquí cerca, pero tengo uno de ellos, se los podría mostrar. Es decir, el paquete estaba padrísimo. Me encantó el paquete y entonces me, me cobró, pues también me cobró mil, mil quinientos pesos. Mil pesos me cobró. No, mil doscientos. Mil doscientos pesos me cobró. Y dije, ah, pues genial, ¿no? Eh, espero los libros, porque yo quedo emocionado por los libros. Para mí los libros es una pasión, las revistas. Y que de pago, así se hacen las ventas en Facebook. Para la gente que no, sabe, no sepa hacer ventas en Facebook y todo eso, eh tienes que confiar en la otra persona, ¿no? Entonces yo he hecho, eh, en estos tres días he hecho como unas 10 compras, 10 compras de diferentes lados, paquetes de revistas y libros. Entonces me, me volví loquito y compré, y compré, y compré. Pero la compra más cara que había sido de 1,200, eh, pues le pagué. Y me dijo, sí, mañana te mando el envío, mañana te doy el ticket, y que pasa el día de ayer, y que antier, más bien antier, y que ya no me contesta. Y que, que le mando mensajito de hola, este... No se pudo hacer el envío y no me contesta. En, en Facebook, en su, en su cuenta de Facebook. Y después pasó el otro día y lo mismo, ¿no? Ya le empecé a marcar, empecé a mandar mensajes y no, nada. El día de hoy lo mismo. Y ya, ya veo que, que me estafó. Sí tiene las cosas... Me, porque yo le pedí fotos, me mostró las fotos como las quería y todo, sí me mostró, sí tenía, sí tiene las, las revistas, sí tiene los libros, pero cuando yo le pagué, ya no me envió las cosas. Entonces me sentí muy mal, llevo estos tres días, afortunadamente no hay nada más que me moleste, actualmente me siento contento, pero eh, eso me hizo enojar. No es el dinero, Sino que sentí peor porque las cosas que iba a obtener, los libros que iba a obtener estaban muy padres. Y me quedé así como con las ganas y con el coraje de que este güey no me mandó mis cosas. ¿no? Ya simplemente me dejó en visto y ya. No quiero ofender a nadie. Ni quiero decir que todos sean iguales, pero... Este güey tenía fotos con puras eh, playeras del América, entonces eh, creo que desde ahí yo tuve que haber desconfiado. <risa> desde, yo creo que desde ahí tuve que haber desconfiado de él, este, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, tengo una sensación de impotencia, de Güey, si ¿sí me las vas a mandar o no, o cuánto tiempo tengo que esperar para hacerte algo, o qué puedo hacerte, o etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, si, si ya pasan los días, si pasan los días, y si pasó un mes y no me llegó nada, o no me, nunca me contestó, pues yo creo que sí lo vamos a lo, les voy a presentar su Facebook para que vayan y le, y le cobremos todos juntos que me regrese mi dinero, ¿no? yo tengo esa oportunidad gracias a todos ustedes, tengo esa oportunidad de hacerse, de sentir presión, de hacer sentir a alguien presión pero hay mucha gente que tiene la confianza de comprar artículos en, en Facebook en internet y, y se los roban, ¿no? no les mandan nada, o les mandan yo he visto incluso que les mandan eh, cajas con piedras o cajas con, con, con basura, etcétera o sea, se pasan de lanza, se pasan de lanza yo te lo investigo, o sea, gracias John Piratón, sí, investigamelo y bueno pues me quedé triste por eso estoy un poquito ay, estoy un poquito este pues sentí no sé cómo decirlo, impotente por este tipo pero espero que los otros que, que me vayan a mandar todavía, si sí me los manden porque si no voy a terminar de súper enojado y bueno, las revistas las tengo acá, están acomodadas. Espero hacer un video completo de esas revistas para que ustedes las conozcan. Pero lo más importante es que en Videoteca del Oculto estoy subiendo los videos de los temas de esas revistas. Así que no van a necesitar leer la revista ni conocerla. Simplemente con el video que suba, cada video es parte de una revista. Entonces... Espero les gusten. Ox, ¿por qué no vendes una taquilla para entrar en Zoom donde nos muestres algunos libros o objetos que coleccionas? ¿Por qué no vendes una taquilla para entrar a un Zoom donde nos muestres algunos libros o objetos que coleccionas? Taisy Roth, ve a mi Patreon, te suscribes y eh, el fin de semana hacemos ese en vivo y les muestro mis libros, les muestro las revistas, les muestro mis objetos, etcétera, ese es mi Patreon, no necesito hacer un, un Zoom de paga o algo así, con que se registren a Patreon tienen esa posibilidad de, del contenido extra, ¿no?, de las cosas que no es para todos, entonces ahí está mi Patreon, si me pueden apoyar, se suscriben, se los agradeceré inmensamente, entran a Patreon y ponen Oxlack Investigador y listo, ahí están ya las cosas, de hecho he subido varias cosas, varias cosas personales también, eh, pues ahí la verdad me, me expreso de acuerdo a cómo me siento, cómo estoy, etcétera. Lo que no hago en redes sociales, ¿no? Les dejo ver más de mi vida, les dejo ver más de mis gustos, les dejo ver más de mis opiniones y de cosas muy extrañas. Eh, el, a, ayer les subí a los de Patreon unos me, un meme que no, se los pude, que no se los puedo subir aquí, y, pero se los voy a platicar. Gracias a la Catrina, ¿cómo estás? Dice, güey Oxlack, hace mucho que no te veía, tu contenido estaba chido. Pues la Catrina, búscame en redes sociales, yo no he desaparecido. Aquí he estado siempre, solo que el algoritmo no me recomienda. Por eso, Catrina, por eso eh, sí estoy, pero tienes que buscarme ya en el buscador porque a mí no me recomiendan. Ok. Por ejemplo, en Patreon, subí un meme que no puedo subir a redes sociales. Y no puedo subirlo porque me tacharían de, de muchas cosas, me reportarían, me bajarían el meme y tendría muchos, muchos, muchos insultos. Y es un meme que es verdad, que es verdad. Y la gente en Patreon lo entendió, les expliqué, ahí también les dije, les dejo este meme que no puedo subir en mis redes sociales, Tómelo así, así y así les expliqué y sé que ustedes, pues, van a tener su opinión y es más fácil a ustedes que, que los voy conociendo a poder charlar y tener un, una opinión al respecto que a un montón de gente que se deje cegar por el meme. El meme es el siguiente. Déjeme ver si lo tengo aquí. Se los puedo mostrar. Ay, muy, casi, a ver, se los puedo mostrar. En mi Patreon. Vamos a entrar a Patreon. Vamos a publicaciones. Sí, porque si no, quizá sabe cómo se lo imaginen, pero está mejor que, que lo vean. Uh -huh. Aquí está. Bien, vamos. Este es un tema interesante. A ver si no se me ofenden. A ver si no se me ofenden, ¿ok? Ahí voy. La habitación del miedo. Ahí voy. Lo voy a poner vamos a compartir pantalla, vamos a um, compartir pantalla, a ah, detener pantalla, compartir pantalla, compartir pantalla, entramos a mi pestaña Oxlack investigador, esto es Patreon, ay cabrón qué estoy haciendo, ok, ahí está, eh, eh, mi Patreon, ahí está, así, así luce mi Patreon para que ustedes lo vean, Estamos en mi Patreon. Es como un Facebook, pero privado, ¿sale? Ahí está. Bien, ahí hay algunas publicaciones. Eh, ahí está eh, unos, el video también que compartí hace rato. Y bueno, este es el meme. Dice lo siguiente. Miguel Ángel, si ¿sí saben quién es Miguel Ángel, a ver, escríbanme en los comentarios si saben quién es Miguel Ángel. Voy a hacerles preguntas para que conforme vaya haciendo las preguntas, lo vaya mostrando el meme. ¿Quién es Miguel Ángel? ¿Quién me dice quién es Miguel Ángel? Buenas noches. Gracias, Alicia Sánchez. Un saludote. Roosevelt MX, un abrazo. El que pintó la capilla Sixtina, Muy bien. Este Jordi Niño Polla es muy inteligente. Yo he visto sus mensajes, sus comentarios. Es muy listo este chico. Lamento que, que se ponga Jordi el niño polla, porque creo que si se pone, si se pone su imagen y pone su nombre, la gente lo empezaría a conocer porque tiene muy buenas opiniones, es, me parece que, que es inteligente, entonces, pues bueno, aquí se llama ni, Jordi el niño polla, pero dice el que pintó la Capilla Sextina, exactamente, es quien pintó la Capilla Sextina, Miguel Ángel, también hizo esculturas para... Eh, el Vaticano para todo esto, todo esto que tiene el Vaticano de arte, pues fue Miguel Ángel. Y entonces el meme dice lo siguiente. Miguel Ángel tenía un amante a quien usaba de modelo. Y aquí estamos viendo ya a Miguel Ángel que tiene a su modelo, ¿ok? Después dice... Ay, uy. ¿Aquí le doy ¿O ¿Dónde le doy? Ah, no, ya la cagué. <risa> Digo, perdón aquí era, aquí era, ahí está, Miguel Ángel tenía un modelo, usaba su modelo, lo quería tanto que usó su rostro, Miguel Ángel usó el rostro de su modelo, de su amante, Miguel Ángel, para la gente que no sabe, esto se conoce eh, históricamente, los historiadores, se ha dado a conocer que Miguel Ángel era homosexual, entonces, él tenía un amante que lo usaba de modelo. Él quería tanto a su amante, a su pareja, que lo usaba de modelo. Y entonces, pues dice el siguiente, para representar al Jesús que todos conocemos. Miguel Ángel, esa imagen que todos, todos tenemos de Jesús, esa imagen que ustedes están viendo en la pantalla, la imagen que ven en... Eh, en las películas, como ustedes se imaginan a Jesús, no es porque así haya sido Jesús, sino porque Miguel Ángel así lo pintó. Esa es la razón del por qué nosotros pensemos en Jesús, así un hombre barbado, con cabello largo, rubio, ojos de color, incluso blanco, y con una, un, una, un rostro de paz. Es así como lo imaginamos, pero no era así Jesús. Jesús es el modelo de Miguel Ángel, ahí lo pintó, es lo que estamos viendo, y después dice lo siguiente, por lo que a Jesús, al que se le reza, ha sido siempre un homosexual del siglo XV, digo siglo XIV, del siglo XIV. Por lo que Jesús, al que le rezamos, ha sido siempre un homosexual del siglo XIV. Eh... Digamos que en el pensamiento, cuando nosotros imaginamos a Jesús, sí estamos pensando en una persona que al decir homosexual no están insultando a nadie. Yo no sé por qué la palabra homosexual es tan, no la puedes decir, es tan, eh, es, es tan tabú, no sé por qué, no tiene nada de malo, todos somos iguales, cada quien sus preferencias, entonces si es, es heterosexual es homosexual, no sé, lo siguen to tomando como una palabra fuerte, fuerte, entonces, no tiene nada de malo, Miguel Ángel era homosexual, Miguel Ángel hizo la imagen de Jesús de acuerdo al, al a su amante, que, que, tenía ahí, y bueno, aquí, hasta ahí lo dejé, el meme, que hasta ahí se lo subía a la gente de Patreon, pero, eh, seguía otra imagen pues donde, donde pues ya se veía que Miguel Ángel le estaba, lo tenía en, en 20 uñas, como se dice, a, a su amante, y pues eso ya se veía grotesco, no lo subí. Pero la historia no es falsa, no están ofendiendo a nadie, no es un meme para ofender, es un meme real. Yo he visto documentales donde hablan precisamente de Miguel Ángel, que él era homosexual y que tenía su pareja que le servía de modelo, y no solamente hizo eso eh, Miguel Ángel, no solamente usó a su modelo para pintar a Jesús y tener eh, el conocimiento que tenemos ahora sobre él, que era un, una persona, eh, sea homosexual o heterosexual, lo que sea, eh, pero era la pareja de Miguel Ángel. Entonces la historia es real, al menos históricamente lo que se, lo que se dice es real, no es ningún insulto para nadie, pero mucha gente que es religioso, religiosa, se podría ofender muchísimo. Yo, yo podría también ser religioso, pero si esa es la historia, pues, ¿por qué, tendría que, ¿por qué tendría que molestarme? No tendría que molestarme para nada, ¿ok? Ahora, Miguel Ángel no solamente hizo, hizo eso, sino que Miguel Ángel también en todas las pinturas del Vaticano en la, bueno, la pintura esta de la Capilla sixtina a todos los, los pintó con, con el, el pene al aire, así, los pintó con las nalgas al aire, con el pene al aire, con los pechos al aire, y así estuvo por un tiempo, y también hizo esculturas, esculturas con el pene al aire, y así estaba, el, el, en la Iglesia Católica todos esos estaban Estaban así, hasta que vino un papa, si alguien sabe cuál papa es, pues que me, que me escriba aquí en los comentarios para decir bien el dato, qué papa fue el que al, al entrar él y ver tantos penes al aire, pues dijo esto es eh, una blasfemia y los mandó a tapar. Les mandó que le pintaran una hojita a todos los que tenían el pene de fuera, eh, les ponían una hojita para tapar el, el aparato reproductor y también eh, esculpieron unas hojitas para las esculturas, para taparles el pene a las esculturas. Entonces Miguel Ángel era un artista así de, pues yo hago lo que quiera. Si quiero poner al Jesús bien buenote, lo pongo bien buenote, ¿no? Etcétera, ¿no? Y si lo quiero pintar rubio, lo pinto. Jesús no era, si estamos hablando de esa región donde él nace, no tendría absolutamente nada de características de, la, eh, de este Jesús que todos conocemos, de rubio, cabello largo, lacio, ojos azules, no, para nada. Tendría que tener una barba más, eh, más enchinada, eh, piel más morena, ojos negros o cafés oscuros y pues un pelo también más rizado, sería el, el Jesús que sería de la región. ese sería el, la, la verdadera imagen de Jesús, no el que conocemos ahora y el que todos tenemos en las, en las casas. Miguel Ángel no contento con pintar penes de fuera, pechos de fuera, nalgas de fuera. Todavía dice, ah, que pinte, que también pinte el árbol del fruto prohibido. Ah, bueno. Vamos a pintar el árbol del fruto prohibido. Y adivinen, adivinen qué fue lo que pintó como el fruto prohibido. Miguel Ángel pinta esa escena del árbol que no debería de comer Adán y Eva y pinta los frutos. ¿Qué creen que pintó? ¿Cuáles eran los frutos de ese árbol? ¿Cuál creen? A ver, estoy esperando. Pintó un biborón, <risa> una marzacoata. <risa> Fue el papá, el papá pío noveno. Gracias, Chamoquín, por favor, hágale caso al Chamoquín. Por favor, no se olviden de compartir, de dejar sus likes y superchats, exactamente, gente. Échenme la mano con los superchats. Un chorizo, un, un nepe, un pepino, exactamente. No pintó una manzana, como dice anónime no pintó una manzana, sino pintó puros nepes, puros nepes. Según es una fruta prohibida, pero lo ves y dices, no manches, ese es un nepe. Así, así Miguel Ángel, con todo el poder que le dieron para pintar lo que quisiera, pues Miguel Ángel le gustó, le gustó, digo, pintó lo que a él le gustó, ¿no? Lo que él quisiera y como lo quisiera mostrar, eh, él lo pintó. Eh, eh, artísticamente, obviamente no, no tengo ni sé, ni podría juzgar ni criticar en lo absoluto, porque desconozco del arte eh, y como obra no sé cómo, cómo tomarla. A mí me parece, yo creo que por la costumbre, por la costumbre que tenemos de esas imágenes religiosas o de esas capillas pintadas de ese estilo, se me hace ya muy normal, muy común, pero estoy seguro que, que en aquella época era algo grandioso, ¿no? Que que Miguel Ángel pintaba chingoncísimo. Y hasta la fecha su arte sigue apreciándose como el de los mayores. Entonces, eh, por eso, si ustedes habían visto en las iglesias, más bien en fotografías o algo que andaban con el nepe, en las nalgas y las bubis de fuera, es porque a Miguel Ángel se le antojó hacerlo así, hasta que el, uno de los papas lo mandó a, a tapar. Johnny Darko nos mandó 50 pesos. Te dice: Saludos, Oxlack. ¿Cuándo le llamarás a Owen? Malo, está en suspenso mucha gente. Saludos a Elena. Si Awitz hoy me hace un superchat, le hablamos a, a Owen. Y digo que me haga un superchat chat para que sepa que, que, que está aquí Awitz y para que sepa que le vamos a hablar a Owen cuando Awitz esté presente. Entonces, no le puedo hablar a Owen si. Si Awitz no está presente. Muy bien. Eh, ¿Quieren ver el, el árbol del fruto prohibido? A ver, déjenme ver. Yo lo tengo en mi disco duro, pero vamos a ver si en Google aparece. Mm. A ver... este, bueno, ya ni hoy lo están viendo, ¿no? Ah, no, no lo están viendo, ok, vamos a ver si por aquí está la imagen, uh, no sé. yo sé, yo no sé y deberíamos de, de investigar cuándo o, o, o por qué se considera el fruto, del arbo, el fruto del árbol prohibido a la manzana, no sé desde cuándo y por qué eh, se le considera a la manzana como ese fruto prohibido. No sabemos. En la Biblia solamente dice que es un fruto prohibido. Podría estar hablando en un, eh, pues, estando hablando, ¿cómo se dice? Una alegoría. está, está hablando en, en, en un sentido diferente, que no fuera un fruto, sino más bien era el conocimiento de, de, de la maldad, no sé, algo así. Pero todos cuando pensamos el fruto del árbol prohibido, es una manzana, cuando en realidad era otra cosa. No era un fruto más bien, no era un fruto, pero lo ponen como la manzana. No sé por qué, si alguien sabe por qué conocemos al fruto prohibido como una manzana, dígame, pero Miguel Ángel se la voló poniendo penes. Es, para Miguel Ángel el fruto prohibido era el pene. O sea, en realidad el fruto se cree que era un higo, no una manzana. Bueno, como no lo encontré en Google, voy a tener que poner mi disco duro, porque a ver si tengo ganas de que se sorprenda. Porque esto nadie se los dice. Si entran a las, a las transmisiones de otros youtubers, puros pinches chismes baratos. ¡Ah! <risas> puros pinches chismes baratos y desconocimiento absoluto, fraudes... Y, y chistes malos eso es lo que ven en otras transmisiones yo aquí vengo a enseñarles sino que, que se van a llevar a la tumba que van a platicar en la pena que van a platicar a la pareja que conquisten van a decir este si viste el capítulo de la cotorriza pues no gente aunque la pareja va a decir sí sí lo vi ah, ah, ah. pero no, yo aquí les vengo a enseñar este, cosas importantes para la vida dice Andrea que el término mal se tradujo como malum que puede significar mal manzana o simplemente fruta al vincularse con un fruto de un árbol en significado se popularizó como manzana ok mal se tradujo como malum malum es en latín ¿no? Mal se tradujo como malum en latín y malum significa mal y también manzana. A ver, Alexa, ¿cómo se dice manzana en latín? Perdón, aún no hablo latín. Hija de tu chica. Alexa, ¿de dónde proviene la palabra manzana? Aquí tienes una respuesta que he traducido de Mrowl.com. La palabra Apple proviene de la palabra inglesa antigua Apple. Ah, eh, eh, viene del de book. Aquí, aquí, aquí hay un problema porque, bueno, mira, este, Alexa no lo dijo en inglés. Apple viene de la palabra Apple, que en mexicano significaría me la pelas. No, no, no se rían, esto es real, esto es serio. Yo aquí puro conocimiento les estoy dando. Apple, que significa manzana en inglés, viene de Apple, que en mexicano significa melapelas, que en el idioma de Miguel Ángel era el pene. Entonces, tienes razón. Tienes razón, por eso cuando, cuando hablan del pene de la pelas y todo eso es por eso, por el fruto prohibido. Cuando alguien te dice melapelas es está haciendo una mención al fruto del árbol prohibido, de que, de que tú haces caso, si tú como, como Eva. Eva le dijo a Adán, eh, pruébala el fruto prohibido. Entonces, eso es lo que quiere decir. O sea, me la pelas es como te doy del fruto prohibido, que son penas. Aquí se aprende bonito, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo están? Digo, ¿quién habla? Eh, hola, me oso ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Kimaya? Oye, habla? ¿quieres que te diga.? Bueno, buenas, buenas. O sea, <ríe> cuéntame, cuéntame. <ríe> ah, ok. Oye, ¿quieres que te diga por qué es una manzana la, la fruta prohibida? A ver, a ver, a ver. Ok, bueno. El catolicismo, uh, más bien la Biblia, es. Totalmente alegórico. Todo eso es una historia arquetípica. Sobre todo el Nuevo Testamento es, eh, es, es una historia así escrita uh -huh. por autores, llena de simbolismo, bla, bla, bla. Ok. El cristianismo viene, perdón, el cristianismo viene del judaísmo. Uh -huh. Los que conocen de judaísmo, eh, los propios judíos te lo pueden decir, ellos estudian la cábala que es la cábala la cábala es la ciencia de eh, del universo del multiverso ahorita que sabemos de moda esa palabra la cábala es el árbol de la vida ¿ok? el árbol de la vida eh, son eh, es literalmente pues el mapa del árbol de la vida es un árbol sí. con once esferas con once esferas eh, estas 11 esferas 11 esferas así es esa es la cábala Okay. Es el, un árbol con unas esferas okay, pero eso es distribuidas del, como un mapa. Eso es del judaísmo. Sí, mira? Eso es del judaísmo. Eso eso eso eso, eso lo estudian los judíos. Uh -huh. Ellos okay. lo tomaron como han tomado muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Tomaron el, la cábala, la estudiaron, la perfeccionaron. Eh, y es un es un método como de autorrealización espiritual. Es un camino que empiezas desde... Como un juego de mesa. Yo soy el de la magia del caos, ¿te acuerdas? Uh, ah, sí, sí, sí, me acuerdo de la magia del caos. Ok, ok, ok. Bueno, no, yo soy, yo estudio la cábala, soy cabalista. Ok, bueno, entonces las esferas, estas son las esferas, que es el mapa del, del, del árbol de la vida, que es el mapa del cuerpo humano, que es el mapa del multiverso en el que vivimos. Ok, estas esferas eh, son en representación de las manzanas para nosotros. Hacerte el cuento largo de qué es la cábala. Uh -huh. Estas esferas, estas son las esferas del árbol de la vida, son las manzanas del árbol prohibido del conocimiento. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, esto es un primado negativo. ¿Qué es primado este negativo? Primado negativo es? primado negativo. es, por ejemplo, lo que te pasan en las películas eh, como algo malo o, co o como los malos. Eh, pa, eh, para, para que la gente diga cuando, cuando ve algo referente a la película acerca del tema profundo X cosa, ¿no? A ver, primado cómo dijiste? ¿Qué eso ¿Cómo es primado? Mate, ¿qué? primado negativo. A ver, dame un o segundo. sea, que te están contando, ver, déjale pregunta sí, a Alexa. Dime, dime. Déjale pregunta a Alexa. Alexa, ¿qué es primado negativo? Aquí tienes una respuesta que he traducido de everything2.com. Una externalidad negativa es una situación en la que los costos sociales, el costo social marginal... Alexa, cancela. Alexa. No, no, no, no pinche Alexa no sabe nada. Alexa, ¿qué es primado negativo? Aquí tienes una respuesta que he traducido de 6.com La primacía y la actualidad son un elemento de percepción que influye negativamente... Alexa, cancela, <risa> Alexa, cancela. Ok, entonces estoy explicándonos, porque no entendí lo de prima primario negativo. Okay. Primario, primario, ¿sabes? ¿sabes? Primario, negativo primario negativo, por ejemplo, es el ejemplo más común es en las películas. Eh, te, te pasan algo como malo, que en realidad en la, vida, en la vida real no es tan malo como como como te lo presentan en la película, pero una vez que las masas ven eso, ya ya lo asocian con como algo malo, X cosa, ¿no? Ok, entonces ya para una vez que el, las masas vieron la película, ya todos piensan que X cosa es mala, y, y eso las aleja de, por ejemplo, en la película de, de hasta el nuevo de el Doctor Strange, uh -huh. te pasan a los Illuminati, ¿no? Pero en, los, pero en esta película los Illuminati son los son, son el, el un, cuatro, uno de los cuatro fantásticos, o sea, son superhéroes, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad, eh, en el mundo que vivimos, los que se llaman, los que se hacen llamar Illuminatis, pues muchas veces no tienen las mejores intenciones para la sociedad, ¿no? Ok, eso es primado negativo. ¿Me luego uh -huh. Ok, entonces lo que hace la, la Biblia con esto de la historia de las manzanas, del árbol de la sabiduría, o sea, la cábala, el árbol de la vida, que es en lo que se basa, para eso es lo que se basaron para escribir la Biblia, en todos estos temas cabalísticos. Ok, bueno, el primo negativo es ese, es decir, que en la Biblia Dios le dice a Eva no comerán del, del árbol de la sabiduría, de los frutos del árbol de la sabiduría, o sea, la manzana. Ok, no van a comer de los frutos del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría, o sea, la manzana. Entonces, por eso es la manzana prohibida, para que cuando la gente escuche todo esto del árbol de la vida, bla, bla, bla, no, no. Eh, lo rechacen inmediatamente. ¿Por qué? Porque el primado negativo es que el, el, el fruto del árbol de la vida está prohibido. El conocimiento que te da el, el fruto del árbol de la vida. Y eso es por, por el cual es una manzana prohibida. ¿Me explico? Pues creo que no, porque, bueno, sí, porque dices que la manzana eran las esferitas de la cábala. Exactamente, exactamente que cada esfera representa infinidad de cosas. Aquí tendríamos que estar como 20 horas diarias por un año, yo creo. Bueno, bueno, ¿tú por qué crees que Miguel Ángel, o, o...? Bueno, a lo mejor creo que yo di mal el dato, no sé, debo de corregirme. No sé si sí fue Miguel Ángel o fue otro artista, pero ¿por qué crees que haya pintado el fruto prohibido como Penes? Ah, ah, bueno, chingado, no, no, eso, eso eso, ya no lo escuché en la transmisión. De hecho, voy llegando. Eh, como a escuchar allá cuando, cuando tenían esta discusión de la manzana, que si por qué es prohibida y por qué es, por qué fue la manzana, la fruta prohibida. Ah, bueno, yo te estoy diciendo por qué. Porque hay todo un, un, un, un sistema de conocimiento detrás de esto. Que si la gente común lo, lo obtiene, bueno, pues eso les va a ayudar a, a, a no ser... Eh, manipulados por les va a dar el conocimiento que ellos mismos poseen y que no queremos, que no quieren que nosotros poseamos, por eso del primado negativo, por eso de, de la manzana prohibida que representa todo esto de de la cábala, que, que lo estudian los judíos y por eso los judíos son casi casi pues los dueños del mundo, me explico, están detrás de, de las grandes eh, compañías de, de, de medios están detrás de posiciones de poder, eso, eso es en el Google, pues cualquiera lo sabe el el Rockefeller, bla, bla bla bla muy bien, me explico, porque ellos tienen conocimiento que nosotros no poseemos y que a través pues por ejemplo de esta historia de, de, de, del Génesis, de no comerás del fruto, del árbol del conocimiento, o sea la cábala o sea el árbol de la vida, uh -huh. bueno es que nosotros no poseemos eso, porque nos prohibieron y nos casi casi nos borraron de, de del chip de la cabeza todo esto, para que no lo estudiamos, para que no lo sepamos y para que no eh, evolucionemos espiritualmente, y eso es. Ok, ok, muchas gracias mi hermano por decirnos el, lo que significaba lo de la manzana, aquí otros están diciendo que, estaba viendo que es de acuerdo a, a, un, a un agricultor que, que sembraba la fruta y por su variedad le pusieron el nombre de este, y de ahí viene, etcétera, entonces pues bueno, Vamos a checar, pero te agradezco que nos hayas llamado y nos hayas dicho de tú, lo que tú sabes por qué fue lo de la manzana, ¿ok? Ahí está otro, ya estás. Ok. Ah, dale, hasta luego. Hasta luego. Ok. Quis, quizá, miren, aquí tenemos la, la pintura. ¿Saben? Esto, esta pintura y este tema lo conocí hace... Uh, no sé, como 10 años o más Y no investigué más Entonces, uh, uh, de 10 años hasta acá Lo estoy sacando por primera vez Voy a contestar esta llamada Y seguimos Ahorita les muestro este esta, esta pintura Hola, ¿quién habla? Hola, hola, ¿cómo estás? Soy José ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches Todo bien Da, Buenas noches, aquí, da, tranquilo. Fíjate que... Dame un segundito, dame un segundito nada más. Dame un segundito para mandarle saludos a, a, a Alan por su cumpleaños. Alan, te mando un abrazote. Gracias a Diana Selene Blas por el super chat. Y Alan, mil, mil, mil saludos, mil abrazos. Y que cumplas muchos años más, Alan. Alan. Saludos. Felicidades, Alan. No sé quién eres, pero felicidades. Ahí está. Bien, ahora sí, cuéntanos. Bueno, pues Oslan, bueno, fíjate que estás tocando un tema muy, muy chido, abarca muchos temas que incluso estamos viviendo en la actualidad. Y just, casi muy similar, diferentes artistas, diferentes formas de manifestarlo, pero que son la, las mismas corrientes, ¿no? las mismas intenciones de, de plasmar un mensaje. Bueno, pero quiero hacer un aporte que quizás no vaya a ser un poco contradictorio con lo que dijo el chavo hace rato. Sí. Este, lo que dijo de primado negativo y el cable, todo eso, bueno, eso es un tema muy diferente a la pregunta que tú hiciste, de ¿por qué es una manzana? La manzana, la palabra manzana, es una distorsión del lenguaje que al momento de traducir de los textos originales en las escrituras y todo eso, al intentar, digamos, pasarlo al latín, luego traducirlo en muchos idiomas, eh, la palabra que antes utilizaba para determinar el concepto de fruto era manzana, uh -huh. pero que hasta en tiempos modernos se utiliza la forma de manzana que nosotros conocemos, porque nosotros tenemos un lenguaje en el cual la manzana ya lo interpretamos como ese fruto rojo del cual, este, pues ya no, lo que conocemos como manzana, pero en ese entonces la manzana se refería a decir fruto en general. Entonces, independientemente de fruto que fuera, eh, bueno, en el idioma latín la manzana eh, era la manera de decir fruto simplemente, digamos era equivalente a decir fruto. Ok, o sea, en latín que es mal uso, no sé cómo se dice... Este, significa fruto y por eso la traducción era así. Y cuando la tradujeron, en lugar de que significara frutos, significó manzana. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ahorita terminamos ese tema, ¿no? Vemos que haya quedado así, claro. Ahora con el de los nepes, este, fíjate que a mí yo siento que es lo mismo que está pasando ahorita con el movimiento. Ajá. Ok, se nos fue nuestro amigo, pero esperemos que regrese. Chuchín Mix nos mandó 50 pesotes. Chuchín, gracias. Dice, felicítame a Jesús Ramos Ojeda por su cambio de cinta a tercer dan, cinta café y pasar a tercer año de secundaria. ¡Qué padre! Oye, eso es genial. A mí me encanta el karate. Me encanta que los niños aprendan karate y esto es maravilloso que estén, eh, pues, haciendo sus exámenes para cambiar de cinta. Dice que pasó de tercer dan a cinta café y también pasó a tercer año de secundaria, que hubiera yo querido tener oportunidades para aprender artes marciales desde niño, es una de, de las cosas que me apasiona y que pues nunca pude tener, así que cuando veo a niños practicando Kung Fu, practicando Taekwondo, Karate, me emociona mucho, le mando un abrazote a Jesús Ramos por estar eh, en, en Karate, y porque también pasó a tercer año de secundaria, un abrazo, y gracias Chuchin Mix, un abrazo también, gracias por eso se nos fue nuestro amigo, pero eh, esperemos que regrese, esta es la, la imagen, ahora les voy a ser sinceros, sincero porque pues a mí no me gusta mentir, y número uno, mentira que ya dije, o más bien no mentira, pero algo que no corroboré y que me estoy dando cuenta, yo no sé si hace 10 años había investigado y supe que este árbol de la vida lo había pintado Miguel Ángel, no lo sé. Ahorita que lo estoy viendo, no sé, lo estoy dudando, no me parece que sea el estilo de Miguel Ángel, por eso lo estoy dudando, eh, número uno. Y número dos, tampoco estoy seguro de que sí sean nepes o alguien los haya retocado, porque esta imagen no la he encontrado, no la he visto más en internet. Entonces, lo que les estoy diciendo puede ser falso. Puede ser falso que Miguel Ángel haya pintado el, el fruto prohibido como nepes, y puede ser falso que esta pintura, de sea quien sea, eh, tenga en realidad nepes. No lo estoy, no lo puedo corroborar. Debo de buscar la imagen, voy a hacer una búsqueda y se lo voy a decir a la gente en Patreon, les voy a decir: ¿saben qué, gente? Ya corroboré, esto sí es de Miguel Ángel, o estos sí son penes. Y, y listo, o les voy a decir ¿saben qué? me equivoqué entonces esto no es información 100% verídica ¿ok? no me vayan a creer por eso les estoy siendo sincero, al principio yo tenía ese conocimiento yo siempre desde hace desde el día que conocí estas imágenes esa era la historia que yo conocía, pero ahora pues siendo más observador estoy dudando, dicen que hay que dudar de todo, entonces no se la vayan a no se, van a, no se vayan a llevar este conocimiento, no lo vayan a decir en la, en la, mas, en la mesa familiar, ahora que sea el cumpleaños de, del papá, y que todos estén en la reunión, y que digan, este, ¿saben qué, qué pintó Miguel Ángel? ¿El árbol de la vida? De, de, ¿El árbol del fruto prohibido? No, que manzanas, no, pintó penes, ja, ja, ja, no. O bueno, pueden decirlo, sí pueden decirlo, pero pueden decir, lo dijo Oxlack, entonces échenme la culpa a mí, ¿sale? Si lo quieren replicar y contar, díganle que yo lo dije, pero lo voy a tener que investigar, esto no se va a quedar así, debo de saber si esa pintura en verdad tiene nepes y si esa, esa pintura en realidad la pintó Miguel Ángel o lo pintó otro, otra persona, es, este contenido está interesante, vamos a investigar eso, así que espero quede claro, quede claro porque no, no me gusta mentir, Bien, podría haberlo dejado como una mentira. Además, ustedes son rehuegones y no iban a ir a buscarlo. Eh, pero no, prefiero, prefiero decir verdades que eso. Así sí comería fruta, dice Elena. A ver, le podemos hablar a Elena y preguntarle por qué dice ese, por qué su comentario de así sí comería fruta, qué, qué fruta es la que le agradó más y por qué. ¿Por qué? A lo mejor ese árbol de fruto prohibido en realidad eran plátanos. Y por eso viene del Apple en inglés, que viene de Ape, que significaría melapelas en mexicano, y en realidad sería un plátano. Creo que ya lo estamos descubriendo, ¿sabes? No, es, no eran nepes, eran plátanos. Por eso es pelas, Wow, wow, creo que ya lo estamos descubriendo. Ahora sí, cuéntanos, mi hermano, se te fue la, la llamada. Sí sí de repente se cortó la luz en todo el barrio, dije ya... bueno, sí este te decía que tengo una, una yo veo lo que hizo Miguel Ángel con lo que está pasando en la actualidad. Uh -huh. Y hay que recordar el contexto histórico en el que se desarrolló todos estos movimientos artísticos de Miguel Ángel, de Leonardo, etcétera, ¿no? Y fue en el momento de, de, del renacimiento en Europa, en el cual las personas de alguna forma habían recopilado diferentes corrientes de pensamiento, de filosofía, de ciencias, en la cual el ser humano dejaba de ser, hace mucho tiempo, digamos, algo poco importante a ser el centro de, del universo, el centro de... De, de toda la creación entonces pues todo este humanismo todo este antropocentrismo era lo que estaba digamos y el único poder que se oponía digamos a la reivindicación del ser humano era la iglesia católica porque era el poder máximo entonces por eso eh, hubieron guerras de la iglesia católica contra Florencia porque etcétera, ¿no? entonces, entonces pues Miguel Ángel Creo yo, y se me hace muy lógico, que todas estas este, maneras de pintar de nepes y hombres desnudos eran para manifestar ¿no? su, su rebeldía y su desacuerdo hacia un poder opresor que los eh, intentaba, digamos, limitar y que castigaba todo tipo de pensamiento que no estuviera de acuerdo al pensamiento único y él quizás de manera oculta o, o de manera subliminal mandaba estos mensajes de, de decir, bueno, a mí me gustan los nepes soy homosexual, todo el mundo lo sabe, uh -huh. pero la diferencia que yo tengo con yo homosexual es que yo soy importante, yo tengo dinero y por eso a mí no me hace nada. Pero en esos tiempos, a los homosexuales que no tenían poder, que no tenían dinero, se les tiraba se les acusaba de herejes, se les insultaba, se les hacía, en los pueblos los quemaban, etc. Entonces... Yo ahora lo veo actualmente, ya para ir terminando también, esto lo, lo, lo veo ahora, no solo en cuestión de, de, de los homosexuales, sino también las minorías raciales, por ejemplo, que vemos en las películas, ¿no? Que con todo respeto, digamos, las razas afroamericanas, ¿no? que también ya son muy, muy este, presentes en las películas, o tipo de corrientes ideológicas que están metiendo en manifestaciones artísticas, ese mismo principio, entonces quizás es una forma de que Miguel Ángel eh, pretendía, ¿no? liberar a la población liberar su pensamiento decir es que, bueno, hay otras formas de ser, hay otras formas de pensar y pues quien quizá que vea esta pintura va a decir ¡wow! hay un EP". <ríe> entonces no sí. está mal, okay. es mi opinión muchas no. gracias mi hermano ahorita que nos platicaste eso eh, ...se me vino a la mente otro tema... ...que ahorita lo voy a platicar... ...entonces pues te agradezco la llamada... ...sale, sale... ...gracias a ti Osla por el tiempo y el espacio... ...claro, saludos... ...saludos... ...bueno aquí ya este, ustedes que se encargaron de investigar... Eh, ...ya dice Andrea que, que la pintura no es hecha por Miguel Ángel... ...entonces está bien... ...no es Miguel Ángel... ...pero estoy segurísimo que si Miguel Ángel pintaba el árbol de la vida lo iba a pintar con unos nepesotes, que yo creo que no importa que no lo haya pintado, Miguel Ángel lo traía en la cabeza, si no lo pintó, nadie sabe si Miguel Ángel pintó el árbol del fruto prohibido, si lo pintó, pues habría que ver, ¿no? Porque si no lo pintó, yo sé que se quedó con las ganas de ponerle ahí unos frutotes, unos frutotes grandes, y bueno, aquí John Piratón dice que se llama el árbol de la fecundidad, lo pintaron en, en 1265, es decir, sí, sí es una pintura súper antigua, eh, y sí son nepes, sí son nepes, se llama el árbol de la fecundidad, obviamente hace referencia a, pues a la fecundidad, entonces el árbol de la fecundidad, me parece que esta pintura, 1265, es tal cual las pintas que ahora hacen en los baños, ¿no? Y que ponen un nepezote y todo. No sé por qué el hombre, el hombre tiene la necesidad de dibujar nepes. Yo no sé. No sé, tiene una, unas ganas de estar pintando nepes en todas partes, Qué rara. Y ahorita voy con algo bien interesante con respecto a esto. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Oxlack, buenas noches. Este, eh, me llamo Carlos. Ayer te conté una historia del Choco. Ajá. Este... Y pues hoy hoy nada más de rápido quisiera hacerte un comentario. Claro. Lo que pasa es que estás a... hablando... Ah, claro, claro. Ok. Como estás hablando del fruto prohibido, en alguna ocasión en un documental, creo que de History Channel, mencionaron que había expertos que consideraban que en realidad no era una manzana, sino más bien un fruto, podía ser una granada roja, que había este algunos investigadores que que decían que era más probable que fuera una, una granada. ¿Una granada? No recuerdo, el mo Ajá, no recuerdo el motivo bien, no recuerdo este en qué se basaron para pues para asegurar que más bien podía ser una granada, pero quería hablarte nada más de rápido para comentarte eso, que, que hay este investigadores que refieren que en realidad pudo ser una granada más que una manzana. Ok, fíjate que aquí en los comentarios alguien decía que no era una manzana que eran higos eh, yo he escuchado en la Biblia, bueno, también he leído que hablan varias veces, pongo, de, de una higuera o de higueras pero no, eh, no, no creo que el fruto prohibido en realidad haya sido higos, no sé de dónde haya escuchado esto esta persona y yo no sé de dónde escuchaste lo de la granada, tú también no, no sé de dónde salió que el fruto pudiera ser una granada, dices que en History, ¿verdad? Ah, bueno, yo lo escuché en un documental, Este, si mal no recuerdo, era de History Channel eh, Te digo, no recuerdo este, por qué hacían esa afirmación No recuerdo por qué los investigadores eh, afirmaban que podía ser una granada eh, Sus motivos, pero yo te lo este, comento pues, como aportación Como una aportación rápida nada más a, a tu streaming Ok, pues muchas gracias, sí, sí, de eso se trata de que si quieren compartir algo de si quieren eh, que eh, hablemos del tema y podamos enriquecerlo más pues claro todas las eh, todas las cosas que nos quieran decir son bien recibidas porque al final de cuentas no tenemos la verdad no y por eso estamos discutiendo compartiendo y expresando lo que hemos escuchado un abrazo mi hermano Ok, bueno gracias ya recordé otro punto de este perdón a ver nada a ver nada dime. Más rápido te lo menciono cuéntame lo que pasa es que Creo que creo que la investigación refería que cada, cada una de las granadas de los gajitos de la granada Ajá. como que le iba aportando o, o este conocimiento o sea como si como si la granada al estar este fragmentada en gajos cada gajo fuera como una un eslabón de conocimiento algo así. Oh Ajá. Bueno. sí sí mal no recuerdo yo yo te digo yo este lo escuché en un documental sí. Igual, creo que de History no te, este, no te aseguro el por qué los investigadores lo referían, pero sí te lo comento como aportación. Ok, interesante, interesante. Eh, gracias, mi hermano. Ahora sí, un saludote. Bueno, sí, este, de nada. Eh, mucha suerte. Saludos. Pues ahí tenemos... Otra opinión sobre el fruto por el vidrio. Gracias a Paco Medina que nos mandó 10 pesotes. Paco, qué buena onda, gracias por ese super chat. Y Guadalupe también, ¿cómo estás, Guadalupe? Que nos manda 20 dolarotes, dice, para un cafecito para ti, Andrea. Qué buena onda, Guadalupe Díaz, qué buena onda. Un abrazo, eso me hace sentir muy bien. Eh, hace ver que, que les gustan las transmisiones, que me apoyan. Y que se sienten contentos y entretenidos. Y a, ahora conociendo, ¿no? Ahora estamos conociendo algo muy interesante. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? No, ¿te puedes acercar el teléfono? Porque yo sí te escucho, pero no la gente no te escucha. Sí se escucha ahí. A ver, un poquito más fuerte habla. Sí se escucha. Ahí perfectísimo, mi hermano. Ahí estás bien. Una pregunta, una pregunta y con los de los, los admin, eh, no sé, usted está ahí, bueno, y poniendo, compartiendo eh, para que dieran like y, super chat, y super chat y todo. Sí. No sé si no, sin que estoy mal, dicen que estoy mal en algo que estoy haciendo. Ok, ¿quién eres? ¿Quién eres en el chat? Eh, Giza. Giza, no te veo. ¿Estás en YouTube? Eh, ya me salió Estabas en, eh, YouTube, estabas en YouTube ¿Y eh, qué? ¿Te dijeron algo malo los admins? Eh, esta La señorita eh, Evelyn Avilés, ah, algo así Evelyn Avilés, ¿qué te dijo? Sí, pues, que estaba haciendo como spam y ¿no? yo me dije, ¿por qué? O sea, si no me habías dicho tú en otras Transmisiones, eso Tú u otros admins, no, no me Comentaron eso Ok, de que, claro pues, no, no, no es ban, porque pues estás apoyando La transmisión eh, Sí ella me dice que es spam. Spam, digo. Es spam y que, ajá, me dice, es copiando y pegando y luego. Y luego dice que la letra. Yo me quedo, pero porque qué si ha puesto varios en la, varios comentarios míos en la pantalla. Y no sé, sea, en, en qué estoy mal. Okay. Dice, no, es que son las letras, ¿Y ahorita estás este bloqueado? Eh, sí, me bloqueo A ver, déjame un segundo, voy a ir a desbloquearte. Y bueno, eh. Gente, sí, si. Ya... Sí, nada más. Ajá, a ver, dime, dime, dime, dime más mientras yo hago eh, esto. Ok, Pues yo no sé cuál es el problema, o sea, yo creo que desde. Pues creo desde, desde, desde ayer me empezó a decir. Yo le dije, pero dime cuál es el problema. No, que ese es spam y ese es spam y pero, ¿por qué? <risa> no estoy incitando nada malo. ¿Y cuál o sea, ¿qué era el comentario que ponías? Que nada más dejan a sus likes, eh, sus supertas No, al contrario, sí, eso sí, me ayuda sí. mucho o de que somos más de 600 o 800 personas, y que dejen su like, y pues, que compartan, y Igual hago lo mismo en Facebook. Entonces, no sé cuál es el problema. Ok. Uy, sí, mira, aquí... Y yo, aparte hizo un comentario, y así como de que yo ahora tengo las trepas trunca y ya nada más por copiar y pegar. ¿En serio? ¿Todo eso o sea, hizo...? Oye, sí me de, o sea, iba a tomar screenshot, pero se me pasó... De, el chat, me, el chat que me pasó El comentario que hice A ver, a Evelyn la vamos a poner en receso Mientras, para que Explique Sí, es que, sí, yo no tengo problemas Yo, yo te vengo siguiendo de desde, el, desde que empezaste Tu canal, yo te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo Desde el caso De Jaime Moccan y de los que normal Y o sea, yo nunca Bueno, no te he comentado mucho Y ahora me toca así me dio la, Así me entró las ganas de compartir todo eso y de que te apoyen en el canal Entonces yo no, o sea, yo me creo que estoy mal lo que ya me ha ya puesto siendo... bueno, ahora, esperemos sí, que, que esperemos que Evelyn también nos, nos quiera llamar y nos quiera dar una explicación sí, pero, también de hecho le habían dicho que, que llamaran le están diciendo ahí que llamaran llamara y, y no, que se salió quién sabe, porque cuando dijeron eso me bloqueó mi bueno, ya, ya desbloqué como a 300 personas ahorita en, en de YouTube, checa si ya puedes entrar, avísame, por favor, no, no me cuelgues, avísame si ya puedes entrar. Oh, okay. Mientras tanto, pues bueno, Evelyn, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué lo, lo, lo bloqueaste? ¿Hubo algo en particular? <risa> pues ahí está diciendo que no, no es verdad. <risa> ah, ¿dice que no es verdad? Sí. <risa> ok, ok, no sé, no, no sé qué decir. O sea, tú me estás hablando y me estás... Bueno, sí, bueno, sí. Uh, uh, pero pero hay decía, molesta o algo, no. ahí, ahí decía... Ahí decía que Evelyn hizo? lo hizo. Decía, cuando te bloquearon, decía que Evelyn lo hizo. No, de ella me puso eso de que... Lo de, de, de que me dijo de que ahora tengo prepa trunca y todo eso. Y ahora me tomo el... Está copiando y te ganas. Ok, ok. Eh, mira, pues es que si sí, sí fueron muchas, muchas veces, pues sí, sí, como que ensucia un poco el chat. O sea, sí, eso me ayuda, pero si sí son muchas, muchas veces, ensucia el chat, pero no tenía tampoco por qué bloquearte, ¿no? Digo, sí, estás apoyando. Sí, sí, pues yo no tengo en contra de nadie, no, no, no. Bueno, a Evelyn le le quitamos su moderación hasta que nos explique qué fue lo que sucedió, que nos cuente. Así que, Evelyn... Yo no tengo que mentir, o sea, si eso hubiera mentido, ¿por qué voy a marcar? Bueno, mientras tanto, checa si ya puedes entrar. <risa> Dice Evelyn que lo de la prepa trunca no te lo dijo a ti, que si te quedó el saco, que sorry. ¿Qué pasa, ah, Evelyn nos tiene que platicar la historia porque, pues sí, el chiste es que te bloquearon y no tenía por qué bloquearte, ¿no? No estabas diciendo cosas malas. No, pues no, o sea... El... De hecho, en cada transmisión, pues yo nada más pongo eso, de que compartan, de que tengan tus estrellas, tu chat, y todo esto yo que pongo. A ver, eh, fíjate si ¿sí ya puedes entrar y pon un comentario en el chat. Sí, ya ya puedo entrar. A ver, ponme un comentario. Hola, yo soy, ¿cómo te llamas? Lisa. A ver, ponle, para que te vea. Ahí está, a ver, Chamuquín Ah, Isaac, Isaac Sí Ah, Isaac Sí Bueno, te vamos a hacer moderador para que no Te Ah, chinga, no puedo hacerte moderador No, no, no, no, no, está bien, no Bueno no está bien. Ya está Entonces Pues ahí, este Ahora, ya no, a ver Déjame ver qué hice yo Bueno, que nos llame Evelyn y nos explique. Ok, está bien, pues, so. la verdad yo es que no tengo nada contra ningún admin, la verdad. Mm -hmm. Contra ningún admin, ninguna persona en el chat. Mm -hmm. Yo nada más hago lo que compartan, no sé si que compartan, que estén su like, Bueno, mi hermano, no, pues... Yo no hablo con nadie, si, para dejar en claro, pues yo no hablo con nadie en el chat. Si, si, saludo, buenas noches, se si, si, acabó. A todos los admin, Te saludo. Saludos todo y, y ya lo único que quiero. No hago más. Y ahora nada más, los demás. Los de que sí. compartan, dejen su suerte. Ya. Tu like. Y todo. Ok. No, no sé qué ok, amigos. Está bien. Pero, la verdad, sí. Porque ella tampoco piensa. Yo creo algo contra Ok. Dale, pues. Muchas gracias, Lucas. Saludos. Saludos. Bueno, pues ahí tuvimos ese reclamo. Paco Medina nos mandó 50 pesos. O sea, lo que sí pintó Miguel Ángel fue la representación del cerebro humano en la Capilla Sixtina. Esto es en la parte de la creación. Sí, sí, bueno, es lo que he visto. A lo mejor a la gente no, no entiende esto que nos acabas de comentar, mi amigo, pero es como que algo nuevo, como que eh, eh, lo... Como que lo interpretaron ahora recientemente, en que se ve el, el cerebro, exactamente, el cerebro en la unión este donde Dios le da la vida a Adán, en ese en el toque de la vida, es donde supuestamente se ve el cerebro. Evelyn le advirtió varias veces de no estar haciendo copy paste, márcale. A ver, ¿dónde tengo el teléfono de Evelyn? A ver, déjame ver. Evelyn. Ahí está, vamos a, vamos a llamarle. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con la señorita Evelyn? Soy su mamá, igual que con, con Elena, Evelyn está llorando ahorita. ¿Qué le pasó, señora? Es que la han acosado también de cosas bien feas, igualito que Elena. La acusaron de cosas feas. ¿Su, ¿Su hija se porta bien? ¿Usted está segura de eso? Siempre. Y estoy aquí leyendo los comentarios y netox yo te quiero bastante y no quiero ser son de gente. ¡Ah, caray! ¿Es, ¿Es la mamá o estás poseída? Soy las dos. Ay, Dios mío. <risa> Evelyn, sí. mira, no, no, no vamos a pelear absolutamente por nada. No vamos a hacer no, una me novela. No estoy peleando, linda. Pero estoy viendo los comentarios y no quiero temer gente. Ok, está bien, está bien. Yo te entiendo. Sí te entiendo lo que me quieres decir. Está bien. Okay. Solamente dime. Así que calma a tu gente. Solo dime del. Tú sabes a lo que me refiero. Solo dime del muchacho. Dime del muchacho. ¿Qué pasó ah, con él? Es que tiene varios días que anda haciendo como que tipo spam. O sea, sí, yo entiendo que apoyándote, pero es spam. Y ya te había dicho, oye, nada, no es spam. Okay. Y me pone, es que moderadores lo hacen. Yo le dije, bueno, o sea, moderadores no hay mal ejemplo. Ok. Eh, mira, sí está mal que, que estén haciendo constantemente porque se ensucia el chat. Eso sí, sí lo entiendo. Entonces, es un mensaje Ajá. para toda la gente que, que me apoye, poniendo los mensajes repetitivos. Sí, háganlo por favor, porque en verdad me ayuda mucho haciéndolo. Solamente que en, en lapsos, ¿no? Dejen pasar algunos lapsos y se los agradeceré inmensamente. O, obviamente, Belín ya no los va a bloquear. Porque también te acusaron de que bloqueaste también mucha gente. No quiero hablar de, de otra persona que bloqueó a mucha gente, pero también mencionaron como que tú. Eh, no, obviamente aquí somos una familia, todos eh, somos amigos, por eso estamos aquí todos bien y que quiero que sigan las cosas bien, ¿ok? Oxneta, neta, estoy viendo los comentarios. De verdad, por favor, haz algo. Y tú sabes a quién me refiero. Ya no, no empecemos, por favor. Ya, estuve. Te lo estoy diciendo. Eh, no, no tenías bloqueadas. <risa> no, no, no, en buena onda, en buena onda. ¿No tenías bloqueadas a ciertas personas? Eh, depende. ¿A quién? Pues ibas a bloquear a personas que te incomodaran y demás. Pues es que no sé a quién te refieres. Pues yo tampoco sé a quién te refieres, entonces. Ah, no, o sea, yo ahorita te estoy hablando de quién... Tú sabes de quién te estoy hablando. Mira, ya dejemos esto así. Y bueno, ya está la llamada. estamos No, no, no, o sea, estamos hablando bien. Me marcaste para ver qué onda, pues yo te estoy diciendo. Si quieren empezar, pues yo también. Si me van a empezar a tocar en comentarios que realmente no me afectan, pero son molestos y tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, pero no es que no, ¿para qué empezamos a pelear? Porque tú también escribes cosas que incomodan y estás... Yo te conozco y estás moleste, moleste, uh -huh. moleste. Entonces, obviamente también se dan cuenta estas personas de cuando estás chingando, uh -huh. estás de quedito Pues sí, pero pues se perdía yo, no ando con cuentas fake, mandando mensajes. Ok. Mira, yo no iba a hablar tampoco de... De la no, o sea, y no vamos a hablar, simplemente no defiendas lo indefendible, corazón. Eh, y punto, y ya, ya, ya, ya, ya. Que bueno, tampoco quiero que, que, que, que sean otras cosas porque que, no, y ya. Y quedamos que vamos a estar bien y que todo. Sí, y yo estoy perfecta. Y yo estoy perfecta. O sea, lo de eso muchacho que te marcó, eh, pues fue eso y ya. Ah, cabe mencionar que eso de la prepa trunca no se lo dije a él. Si sí le quedó el saco corazón, no es mi problema. ¿A quién? ¿A <ríe> quién, tallo, ¿a quién no. se lo dijiste o Ajá. qué pasó con eso? Ay, ay, ni me acuerdo, o sea, fue un comentario X. Mira. No lo dije, yo nunca puse fulano de tal no, no fue ya. así. Ya, pasa que también tú sé cómo es tu humor y ya lo habíamos platicado, Ajá. sé que de pronto dices, hasta yo mismo te dije, ¿no? La otra vez dije que, que haces unos comentarios, no sé cómo lo dije, pero eh, para mí está bien, porque sé que eh, hay diversión, que se están entreteniendo y todo eso, pero si ya los comentarios van directamente para una persona y la estás hostigando, la estás molestando, pues también eh, hay, que, hay, que, hay, que hay que aterrizar y, y, y saber qué estamos haciendo, ¿no? Eh, no sí, puedes seguir no, el juego. No, yo, no, te no, no, yo te entiendo, yo te entiendo también, sé de qué me estás hablando, Ajá. yo te pido okay, respeto, entonces. yo te pido para, respeto para esta persona, y le voy a pedir respeto para ti también de parte de esta persona. Cuando me respetado, yo te, o sea, yo he hecho con que nada pasa por ti, Pablo, por ti. Pero tú sabes todo lo que te he enseñado, así que lo que... Ay, ya, no voy a decir nada porque no quiero decir nombres y no quiero decir nada. Porque, bueno, hagamos algo, es hagamos algo. Puedes respetar <ríe> a esta persona, por favor, y esta persona también... Ya por última vez le voy a pedir que te respete, que te bloquee y tú también puedas bloquearla. Es que neta no sé cómo me aparece, yo sí, la tengo bloqueada de todos lados. Neta no sé cómo le hago, o sea, con sus multicuentas, neta no tengo idea, pero siempre me sale aunque la bloqueo. Y tú sabes, yo nunca le he respondido, nunca le he mandado mensajes, nunca nada. Y neta pues me ha no voy a decir nada, yo te he mandado todas las cosas a ti. Mira, yo sé cómo eres tú y yo sé cómo es la otra persona, no puedo defender a ninguna de las dos porque las conozco, por favor, le pido respeto para ella y ella ah, también sí, me lo respeto. Voy, también voy a hablar con ella y que te respete y no volvamos a tener esta conversación ni este eh, pleito, porque estamos aquí en confianza, estamos bien, es una comunidad, quiero que estemos bien todos porque si no, vamos a salir eh, peleados todos y eso es lo que menos quiero. No, para nada, si tú sabes que todo está bien. De hecho, ya, ya sabes que voy al finicito. Muy bien, está bien. Entonces, dejemos de, de pelear y espero que hayas entendido, que respetes y también te claro, van a pues respetar. Yo entiendo, simplemente es que las otras personas también entiendan que el respeto pues se, también se tiene que ganar, ¿no? Ok, ok. Hasta ese punto está todo entendible. Y conforme a las otras uh -huh. personas, echa relajo y todo, pero eh, trata de, de llevarte con la gente que sí se lleva contigo. Si a lo mejor llega otra gente como este chico que ahorita habló y se sintió mal por algo que dijiste, entonces pues eh, uh -huh. procura, ¿no? Yo sé cómo es tu humor, yo sé cómo es. Entonces procura llevarte nada más con la gente que, que sí te conoce, porque otros se van a sentir mal. Ok. Vale. Está bien, de hecho yo no hablo con mucha gente del chat, igual nada más es como que muy cerrado mi círculo, tú sabes mi manera de ser. Bueno. Así que... Está bien. Nada. Dale, pues saludos, que estés bien. No, quiero aprovechar para, para mandarle unos saludos. A ver. Aprovechando la llamada. A ver, mando saludos. a ver, le quiero mandar un saludo a, a Elena, obviamente la primera de la lista. Eh, a Kevcito. Eh, ¿a quién más? A Carlos Armijo, al Chamuquín. Eh, a ver, ahora un Cruz también, a Maru, obvio, a mi amigo José Ponce, y creo que ya. Ok. Pues y obvio a ti. Muy bien, gracias, Evelyn. Pues estamos en contacto, saludos. Besitos a todo chat, los quiero, bye bye. Ah, pues miren, ahí está nuevamente, ya nuestro amigo está de regreso, ya Evelyn explicó qué fue lo que le sucedió. Eh, me parece que cuando tenemos pleitos con otras personas, con otros canales, eh, pues está padre que nos unamos y nos defendamos. Pero si no tenemos con quién pelear, como lo es ahorita, como ahorita son las transmisiones, no estamos hablando de nadie, no estamos peleando con nadie, no nos peleemos entre nosotros, por favor. Eh, ya le pedí respeto a Evelyn para algunas personas personas que me están viendo la transmisión y que no les cae bien Evelyn también les pido respeto eh, sus, sus sugerencias como las de ellas como sus, sus eh, palabras o sus, lo que ponen ahí tendenciosamente también ella lo hace entonces están peleando están diciendo cosas no se las dicen directamente, pero se insinúan, y se insinúan, y se insinúan, no quiero que eso pase en mi chat, porque ustedes somos una familia, todos juntos somos una familia, estamos aquí desde hace mucho tiempo, si no se llevan unos con otros, por favor respétense nada más, por, a, por hacerme el favor a mí, y por estar en esta comunidad, ¿no? Por favor respétense entre ustedes, si hay que inventarle la madre al Kiko TV, vamos y se lamentamos, si hay que eh, hablar mal de alguien, pues hablamos mal de alguien y ching, su madre yo me hago responsable de lo que suceda, pero entre ustedes no se peleen, respétense los que se tengan que respetar, no estoy diciendo que todo el chat, ¿eh? todo el chat, el, el pleito no es todo el chat, son algunas personas, respétense por favor, seamos maduros, porque me estresa mucho, me estresa muchísimo el que ustedes traigan un pleito casado y que y que tenga que decidir por una u otra persona, yo no tengo por qué decidir por nadie, yo no hago nada, yo no hago nada para que ustedes se estén peleando, no hago absolutamente nada para que estén peleando, si se caen gordas, gordos, eh, ya por favor, ya por favor, no más, porque aquí voy a perder gente, y gente que estimo mucho, cualquiera que está... Eh, cualquiera que sea la persona que se quiera ir o se vaya no quiero al contrario, quiero que vengan más, quiero que se lleven bien y les voy a pedir un favor a las dos bloqueense ya por favor, ya se los había pedido si no entienden las dos hagan lo que quieran si no entienden las dos hagan lo que quieran y ya no me involucren por favor yo hasta aquí, hasta este día, hoy hablé bien. La gente no sabe de qué estoy hablando. Es una, un asunto interno. Pero ya. este fue la última vez que hablé y quise hacerlo bien con ambas. Si tienen un pleito, vayan ustedes y pelense. A mí ya no me va a importar lo que hagan, ¿ok? Porque hablé bien un chingo de veces. Con las dos. Hablé bien. Y no entienden. ya preferiría mejor estar sin nadie a, a que se queden peleando, no es el chat para que se peleen, no se peleen gente, entre usted, entre nosotros no hay que pelearnos, ok, y pues bueno lamento esta situación somos una familia estamos juntos debemos echarnos, echarle ganas y apoyarnos entre todos, para que esta transmisión crezca, para que estemos con más personas para que seamos eh, conocidos, reconocidos y sean mejores transmisiones, sean eh, transmisiones entretenidas y que todos la pasemos bien, ¿sale? No hagan pleitos donde no lo hay, yo no hago nada, no hago nada y no quiero que se peleen por tonterías o nada más porque me viste feo y se acabó, ¿sale? Vamos a, a seguir la transmisión. Estábamos en lo del fruto prohibido. Aquí tengo unos superchats que ya no vi. A ver, vamos a ver los superchats. De Mauricio Carrera dice, oh, hola, este dinero es parte de Awitz. Márcale a Owen. <risa> Mauricio Carrera. Hola, este dinero es de parte de Awitz. Márcale a Owen. Mi hermano, es que si no está eh, Awitz, no tiene razón de ser la llamada. Necesito que esté Awitz para que le podamos llamar a Owen y, y podamos... Eh, pues arreglar ese otro pleito, porque ahí tenemos ese pleito que todavía no hemos cerrado, y bueno, yo no sé por qué la gente es tan peleonera, el único peleonero que debe de estar aquí soy yo, porque pues yo me hago responsable, si me va mal, si la riego, si hay algo malo por yo pelearme con alguien, pues yo acepto la responsabilidad, pero ustedes no se peleen, no sé por qué andan peleando. Vamos a ver el, el superchat de, de Talía. Talía nos mandó 19 pesotes de una superetiqueta. Talía, gracias Talía. Gracias. Yo la otra vez vi que a Talía no le gustan como que los chismes. Entonces, gracias Talía y vamos a seguir en el tema en que estábamos. Porque sí, la otra vez vi a Talía que no, que no le gustaron los chismes. Eh, a Andrea y Evelyn. ¿Quién de las dos va a entender? ¿O cómo hago? ¿Cómo hago? Porque para que se estén peleando aquí en el chat, ¿lo van a arreglar ustedes? Arréglense ustedes entonces, pero no en el chat, ¿sale? Sálganse del chat las dos, váyanse a pelear donde quieran. Por las buenas no entienden, ya este asunto lleva meses. Ya, por favor, el chat... Déjenmelo limpio, dejen que, que hable con la gente, y vayan y pelense ustedes donde quieran, ¿ok? Yo ya no voy a estar ahí. He metido en, este, en estas cosas, en esta cosa, porque en realidad yo no he hecho nada malo, en lo absoluto he hecho nada malo, y yo no tengo por qué estar en este pleito. Ya hablé bien con las dos, ya hablé bien con las dos. Eh... Gracias Mauricio, 900 personas hacemos casita para el round, vamos a contestar esta llamada, buenas noches, ¿quién habla? Bien, bien. Gracias Mauricio, hola, hola, ¿quién habla? Mari, buenas noches, Mari, Mari o Maru? Mari, ¿cómo estás Mari? Bien, ¿tú? Yo muy bien, muy bien, bueno no, la verdad no estoy bien, pero pues qué. ¿Qué te digo? Aquí estoy. Y estoy contento, de, estoy contento de que hables. A ver, dime lo que quieras. Justo por eso te marcaba. Mira, eh, ¿cómo se llama tu canal? Se llama Oxlack Investigador. Ok, entonces, ¿quién sería el que tomara la batuta o las decisiones de lo que se hace o no se hace en este canal? Yo. Exacto. Entonces... Creo que, que es como muy rebuscado el estarte poniendo en medio de, de las personas que se quieren pelear. Sí, Realmente sí. creo que, que no les va a gustar a lo mejor lo que yo pueda opinar, pero es mi opinión y la verdad es que creo que como a muchos, igual que a mí, nos interesa que estés bien. Pues es que... Y se nota cuando no lo estás. Pues sí, es que no yo no he hecho nada malo y... Exacto, no has hecho nada malo, entonces no tendrías por qué preocuparte por cosas que no hiciste nada malo. Creo que aquí es, se están dejando llevar por lo personal, porque claramente con, con la llamada de ahorita de tu moderadora, está combinando, están combinando cosas personales de Pablo con las cosas de Oxlack en tu programa. Entonces, ninguna son menores de edad, no son adolescentes, creo que son maduros o son maduras. Pues es lo que yo Ay, no. quisiera. Exacto, entonces, creo que si hay algún tema, pues, pues son adultas, platíquenlas, y eso de estar en el chat, pues, pues no somos no son como de edad de kinder, o la secundaria. Pues sí. El tema ha de estar complicado, que te, te puede, te duele, y te impacta, y eso, entonces creo que sí será bueno que tú tomaras la decisión de... de o bloquearlas a las dos, o cambiar de moderadores, porque creo que este tema de moderador ya tenía un, hace unos días que también ya te lo habían comentado. Entonces, creo que la decisión es tuya. No te mortifiques, tú estás en medio. Y al final lo que tiene que tronar, que truene? Sí, sí, voy a... Bueno, acabando la transmisión veré qué sucede, pero ya no voy a aceptar que siga sucediendo esto porque me desconcentran, porque yo estoy de un, de un humor y estoy... Eh, pues entreteniéndolos, platicando con ustedes y que me pongan mal, pues no, ha, o sea ya no ya no importa que esté aquí, ya no estoy haciendo lo mío y ustedes también la están pasando mal. Exacto, digo a mí no me pareció tanto el tema de quieres que hable, quieres que diga Pablo, quieres que diga, entonces, o sea estás como detenido por tu propio moderador o que tienes que estar cuidando por ellas o cómo, eso es como que lo que no me quedó muy claro, ¿no se supone que tus moderadores son los que te deben de brindar el principal apoyo? Sí, exactamente lo que pasa es que no quería que hablara nada para que no hubiera un pleito aquí enfrente, ni se enteraran quién contra quién, ni por qué. Eh, y eso pues se ha hablado fuera de las transmisiones, pero la verdad, la verdad, no me hacen caso. Entonces esta es la última vez y ni modo, si se van las dos o, o se quedan o pero ya no voy a aceptar esto mira, si alguien de verdad te quiere y yo creo que eso aplica para el caso de todas las personas si alguien en realidad nos quiere no nos va a hacer daño entonces si alguien nos, nos dice como un tipo amenaza de, ay, ¿quieres que diga? ¿quieres que hable? pues prácticamente también vas embarrado en, en lo que quiere mencionar, entonces te va a pegar, te va, te va a afectar pues la persona que me quiera pues no me va a querer afectar entonces como que no cuadra creo que es lo que tú debes de, de balancear porque al final también está de por medio tu salud, tu bienestar entonces no se complica en la existencia, tú eres el dueño del programa es tu canal, es tu programa y toda la gente que está aquí es por ti solamente entonces los demás que se quieran adjudicar y quieran esos cinco minutos, pues creo que no, no es el, el, la manera y pues tú tienes eh, la decisión de sacar y meter a quien tú quieras entonces no te mortifiques, solo toma decisiones. Sí, esto, esto es un, un programa, esto es mi espacio, esto es mío, y estas personas están afectándome en lugar de ayudarme, y eso no está bien. Yo creo que deben de ser eh, maduras, cada una debe de tomar su lugar, tal cual yo se los doy, y pues si se caen mal simplemente por caerse mal, pues eso es lo que, ya les pedí que se bloquearan, pero nada, ¿no? No me hacen caso. Dicen que sí, pero no. Olvídalo. Muchas gracias, Mari. Yo creo que voy a terminar la transmisión. Ya no ya no me siento cómodo. Bueno. Bueno, nada más también toma decisiones. Cuídate mucho. Este Y pues al final, insisto, tú tienes la batuta de tu programa. Es tuyo, solamente tuyo. Ya son muchos años que te ha costado como para que ahorita te dejes llevar por esto. Pues la gente que te estamos viendo, pues ya te vas. Creo que es la segunda o tercera vez que te vas y nos dejas así como que bueno. Y luego, pues sí. cuando estamos aquí por ti. Pues exactamente, exactamente. Pues a veces tenemos a nuestro alrededor eh, a, a las personas que, que a lo mejor es una etapa, no sé, desconozco el caso, pero son momentos y a lo mejor en este momento lejos de aportar pues están afectando entonces el que toma, toma decisiones insisto, eres tú y, y a veces es difícil eh, des, desapegarse o despegarse de alguien al que queremos pero a veces es necesario Bien, voy a quitar ahorita moderadores, tienes razón y vamos a a dejar ya solamente algunas personas Bueno, tú, tú tomarás la decisión entonces yo nada más este... Te digo que, que pues, te cuidas y aquí estaremos para apoyarte. Muchas gracias, saludos. Bye. Um, son las 12.35, gente, ya es hora de que nos vayamos a dormir. Yo voy a seguir trabajando aquí un rato. Ya no quiero contestar llamadas, no quiero hablar del mismo tema no saben cuán mal me pone eh, este tema porque lo vivo por fuera, lo vivo en, fuera de las transmisiones, ¿no? Eh, esto viene sucediendo desde hace meses, lleva meses este asunto, estoy demasiado cansado tratando de que las cosas estén bien, pero les voy a decir una cosa, Mi, mis perritas, este, tengo dos perritas una la tenía desde hace mucho y la otra llegó después la que llegó creció y la que estaba antes se puso celosa y del lugar y, y, y, se, y le pegaba a la chica la grande le pegaba a la chica y después la chica creció y después la, grande ya, la chica ya casi mata a la grande y entonces es un pleito casado estas dos eh, perritas que tengo no estoy hablando en sentido figurado para nada, sí tengo dos, mis dos perritas, y se matan, ya no se pueden ver, ya no pueden estar juntas, y eso me tiene muy angustiado, porque si suelto a una, eh, se van y se pelean, o sea, se quieren matar, no entienden razones, ninguna de las dos, estoy hablando de mis perritas, no entienden razones, ya no sé qué hacer, no puedo, no quiero regalar a ninguna ¿O qué le hago? No las puedo poner en adopción porque son perras ya grandes, ya no aceptan los perros grandes, las, las personas no los aceptan. Tengo dos patios, en un patio puse a una y en el otro patio puse a otra, pero una tiene que estar amarrada y está toda triste, toda triste. Y a mí me pone muy triste verla triste porque está amarrada. Los perros no tienen por qué estar amarrados. Me rompe el corazón ver a mi perrita amarrada. Pero si la suelto, va y mata a la otra. Y la otra está encerrada en el patio. El patio es chiquito y no tiene acceso como a la calle, no ve nada, está completamente encerrada. Y lo mismo, solamente se la pasa echada acostada y está triste. No me gusta verlas así a las dos perritas que tengo. Me, me rompe el corazón porque no pueden estar juntas y separadas se están muriendo de tristeza. Entonces tengo un, un problema con mis dos perritas, porque ¿qué hago? Si las dejo sueltas a las dos, se matan, se van a matar, siempre se sangran, se ha o sea, sangrado eh, chorros de sangre a las dos. Entonces sé que alguna una va a matar a la otra. Y si las dejo así amarradas cada uno en un patio, se van a morir de tristeza. Este pinche asunto de las perritas que tengo yo, me tiene mal desde hace mucho tiempo. Tiene meses también. No quiero comparar a personas con perritas. Pero tengo ese misma, esa misma sensación de que no puedo a mis perritas explicarles de que, de que no se deben de atacar, de que no se deben de morder, de que estamos en, viviendo en la misma casa y de que, no, les vale madre. Las perritas se quieren matar. Cualquiera que suelte va y mata a la otra. Ese mismo sentimiento de impotencia, de no poder hacer que las dos entiendan, es lo que yo siento con las personas. Porque ya lo hablé bien, ya lo hablé mal, ya lo hablé peleando, ya lo hablé contento, ya hablé de mil formas y estoy muy, muy estresado por eso. A mí solo me gusta hacer contenido, a mí solo me gusta leer a mí solo me gusta hacer videos, me gustan mis colecciones, me gusta estar en la computadora investigando, me gusta hacer transmisiones. Es lo único que pinches hago todo el día, todos los pinches días. Es todo lo que hago. Esa es mi pasión. No hago ninguna otra pinche chingadera más. No hago nada malo. Entonces, por favor, a las dos personas que va directo este mensaje, ya por favor, no quiero que ni me llamen. Si algo tienen que resolver, resuélvanlo juntas. Y si ya lo resuelven y me buscan, pues qué chido. Y si no lo resuelven, no me buscan, ahí nos vemos. Yo tengo que seguir con lo mío, con lo que me hace sentir bien. Y no es la primera vez, es chingo de veces que ya lo hablamos, ¿sale? Me tengo que ir, gente, yo no pensé que así fuera la transmisión. Y bueno, lamento mucho, nos lamento mucho, lamento mucho todo lo que pasó. Nos vemos, gente. Mañana hacemos transmisión. Espero que esté mejor todo.